A un nuevo experimento No intentes esto en casa Vamos a tomar una uva Y la vamos a cortar por la mitad No toda Le dejamos un poquito lo que vamos a hacer es abrirla Bien cerquita De tal manera que Solo que las dos partes se sostengan solo con ese pedazo de cáscara que queda ahí. Con ese poquitico de cáscara. Y ahora vamos a meterla al microondas. Apaga. Apaga la luz. ¡Ah! <risa> ¡Oh! <risa> ¡Mamá! <risa> <risa> <risa> Solo para un minuto ¡Ah! yo le ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ya no ¿Tú quieres? Ah. Si quieres, vuelvo de. Ya está que me estaba grabando. <risa> ay, ay. <¿Qué>? <risa> Uy no, no. Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. Uf. pago ya ya guys, Está re caliente Ah, ah, ah, ah, ah. Yo creo que quemaste el plato. <risa> Ese plato no se sí quema tan fácil. Pero las uvas quedaron achicharradas. Ja, <risa> <risa>